La Universidad Militar Nueva Granada se vincula a iniciativas de acceso abierto a la información con la implementación del repositorio documental UMNG, el cual se constituye como un sistema de información que permite la unificación, preservación, divulgación y acceso abierto a la producción intelectual y académica de la Universidad a través de Internet. El repositorio documental como fuente de información Contiene documentos de cada una de las unidades académicas, clasificados y claramente descritos en texto completo para su fácil recuperación y como vía de divulgación, lo cual permite la interoperabilidad con diferentes redes y directorios de repositorios. Cabe destacar la vinculación del repositorio UMNG a la Biblioteca Digital Colombiana EBDCOL, red colombiana de repositorios y bibliotecas digitales que indexa toda la producción académica, científica, cultural y social de las instituciones de educación superior, centros de investigación, centros de documentación y bibliotecas en general del país. A la fecha se han vinculado aproximadamente 85 repositorios de instituciones nacionales con alrededor de 180.472 documentos. El desarrollo de este importante proyecto obedece necesidades evidenciadas en un entorno cambiante de la sociedad de la información, en el cual resulta cada vez más significativo el disponer y ofrecer contenidos que contribuyan al avance de la ciencia y el progreso de la sociedad. Open Access busca alternativas de publicación en revistas de acceso abierto conocida como Vía Dorada o por medio de la publicación en repositorios de acceso abierto Vía Verde. Del mismo modo, para permitir el aprovechamiento de los contenidos publicados, y en contraste con las restricciones de derecho de autor, las licencias Creative Commons brindan alternativas para que el autor defina el uso que permitirá a sus obras publicadas. El repositorio documental garantiza la visibilidad de los documentos allí almacenados, así como sus autores, contribuyendo a la citación y discusión sobre los temas tratados. Esto conlleva el aumento del impacto y prestigio de la universidad en la comunidad científica internacional. Sus objetivos específicos son Permitir la Reserva Digital de la Producción Intelectual, UMNG Aumentar la visibilidad de los documentos e investigadores Maximizar el impacto de los documentos publicados Intercambio de información entre instituciones de educación superior Permitir el autoarchivo a los autores como factor de crecimiento para el repositorio documental La disminución de la brecha tecnológica entre la comunidad UMNG el acceso al texto completo de los documentos almacenados en el repositorio documental se constituye como apoyo fundamental para la enseñanza y la investigación, a la vez que multiplica la visibilidad institucional en la comunidad internacional. Representar el resultado de la actividad académica en formato digital permite que se almacene, administre y organice haciéndola más accesible, de fácil recuperación y perdurable en el tiempo.